Muy buenas noches, muy buenas noches, mis queridos amigos, ¿Cómo están ustedes? Qué gusto poder comunicarnos otra vez con ustedes a través de este medio y llegar a través de las redes sociales a cada uno de ustedes y poder compartir como los viernes en este programa conversando contigo un tema tan valioso como es la libertad. Como está programado en nuestras actividades de viernes por la noche, vamos a permanentemente tener un tema relacionado con la libertad porque es muy importante para nosotros poder saber que la libertad tiene un concepto o tiene una importancia relevante en la vida eh, del hombre y también en sus creencias. Por esa razón es sumamente importante que cada uno de nosotros eh, durante este, este tema nos puedan acompañar y puedan compartir con otras personas, si ustedes así lo desean, por supuesto, este tema, el tema de hoy. Quiero saludar a todas aquellas personas que nos han enviado sus mensajes a través de las redes y nos han felicitado algunos de ellos y otros también un poco preocupados porque estamos tratando temas pues que de alguna manera como que incomoda un poco a cierto grupo de personas porque eh, la especialmente los temas relacionados o los temas que estamos tratando, son temas relacionados que están al borde de la discusión. Y, por supuesto, en este conversando contigo, que es un programa que sale todos los días a las nueve de la noche, eh, estamos tratando temas que son realmente eh, que tienen que ver con problemas en la comunidad política de nuestro país, especialmente aquí en el Perú. Y conociendo un poco las tendencias, de lo que este gobierno está intentando hacer, o por lo menos hacia dónde va con su política, los días viernes por la noche estamos hablando de temas relacionados con la libertad de conciencia, con la libertad. Y por esa razón, el tema de hoy tiene que ver con eh, la libertad y el comunismo. Eh, tal vez ya muchos escucharon la charla del día viernes pasado, donde hablamos acerca de la libertad de conciencia y cómo el comunismo cree que la religión es el opio del pueblo y que no ayuda a, las, a la revolución a desarrollar los proyectos económicos, sociales, este, educativos, que normalmente tienen estos poderes fácticos, estos poderes extremistas, donde creen que uh, a todas las personas se les debe... Según ellos deben ser todos iguales, deben tener las mismas condiciones, pero lastimosamente las condiciones que ellos ofrecen son condiciones paupérrimas de, de falta de economía, falta de iniciativa, falta de creatividad. Hablan de progreso, pero lo único que traen simplemente es eh, lo contrario realmente. En ese contexto, eh, nosotros queremos esta noche tratar el tema de cómo el comunismo a través de los años y en diferentes circunstancias y lugares ha prohibido la libertad de conciencia o la libertad religiosa. Yo tengo aquí algunos reportes que sin duda se han hecho ya eh, y se ha estudiado en diferentes este, institutos respecto a cómo en el mundo se prohíbe o se controla el pensamiento religioso. Ya el año 2015, estamos hablando más o menos de seis años atrás, el 42% de los países en el mundo no tenían el privilegio de tener libertad religiosa. Eso quiere decir que no tenían libertad de culto y muchos de ellos arriesgan sus vidas si hacen alguna manifestación pública de su religión. A pesar de que este informe solamente destaca que hay algunos que son totalitarios, más o menos 20 países, eh, son los que tienen mayor, o sea, son de mayor prohibición. Entre ellas están Irán, Emiratos Árabes Unidos, Cuba, qatar Zimbabue, Taiwán y otros lugares donde la alarma realmente es preocupante. ¿Por qué? Porque la religión no se puede vivir de manera pública si es diferente o simplemente si es religión que no corresponde al gobierno que está de turno. Generalmente estas, estos gobiernos totalitarios están en contra de los cristianos, y por supuesto, eh, conocido este que el mundo está, el cristianismo está difundido en todo el mundo, y estos eh, estados totalitarios y fácticos lo que hacen simplemente eh, es prohibir la libertad religiosa. Eh, por ejemplo, algunas prohíben que no debe haber religión, otras prohíben porque tienen la influencia islámica extremista, como en el caso de Afganistán, Arabia, Saudita, Egipto, Irán, Irak, Libia, Maldivas, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, Somalia, Siria, Sudán, Yemen. Y en seis estados de Azerbaiyán, China, Corea del Norte, Eritrea, Birmania, Uzbekistán, las persecuciones a estos cristianos, a estos que quieren pensar diferente generalmente son extremas, y hasta en, muchas, en muchos de estos lugares con pena de muerte. Se conculcan los derechos humanos, no se respeta los derechos de, de, de pensar diferente, no se permite reuniones públicas o creer en, en el Dios creador. Generalmente estos grupos totalitarios es, eso lo tienen como algo como parte de su doctrina. Según otros observatorios sobre la intolerancia y la discriminación contra los cristianos en Europa, también existen actualmente 241 casos, por ejemplo, de persecución a creyentes, entre ellos eh, uno, uno que, que fue muy conocido, eh, que sucedió en el año 2013, en el caso de la Basílica de Pilar de Zaragoza, en España, y por supuesto, todo lo que ha pasado allí en una iglesia recién, una iglesia reformada en Luca, Italia. Por supuesto, así como eso, han sucedido una cantidad de restricciones y objeciones de conciencia por motivos religiosos. Y estos son muy comunes en Francia, en Noruega, en Reino Unido, en Suecia y en otros lugares también. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno. Eh, lastimosamente ese pensamiento de igualdad o igualitario o que todas las personas tienen que tener un concepto de igualdad respecto a sus creencias a sus actividades etcétera etcétera ha traído consigo también pues la prohibición del pensamiento religioso como normalmente en los países libres se practica cuál es la razón la razón, como dije al comienzo y lo mencioné el viernes pasado, tiene que ver con el sistema de coerción, o sea, quieren coactar el pensamiento humano, controlar el comportamiento de la sociedad, de tal modo que se imponga una forma de vivir que normalmente es aquella que la élite o el grupo de poder así lo quiere, conculcando las libertades de las personas y por supuesto poniéndolas en tela de juicio. Casos eh, como Corea del Norte, por ejemplo, donde está prohibido mencionar otro Dios, sino al Dios gobernante que existe en ese país. Cualquier persona que tenga la osadía de nombrar al Dios creador o a otro tipo de religión u otro tipo de creencia es eh, merecedor de la pena de muerte. Todos estos conceptos aparentemente extremos, muchas personas dicen, no, acá en el Perú no va a pasar eso. Eso no va a suceder. Bueno, las cosas que han sucedido en nuestros países no han sucedido de la noche a la mañana. Han sucedido en el proceso en el cual estos grupos de poder extremistas han ido tomando control de la sociedad, dando leyes o apropiándose de otras leyes o interpretándolas de una manera totalmente sesgada, de tal modo que eh, han tomado la decisión de controlar el pensamiento religioso. Yo vivo en Estados Unidos, por ejemplo, y en Estados Unidos cuando sucedió el ataque del año 2000 eh, con el, el, el, el tema de las torres gemelas, ¿no es cierto?, eh, ha sido realmente impresionante cómo en el país se tuvo que cambiar hasta las expresiones cristianas en un país protestante como Estados Unidos. Normalmente se utilizaba eh, Merry Christmas o se felicitaba, se decía Feliz Navidad. ¿no? Entonces se cambió por decir Holiday, O sea, felicidades en el día santo o en el día separado o en el día de fiesta. Ya no se puede utilizar el pensamiento Cristo, no se puede pronunciar porque está prohibido, porque hay otros grupos que tienen otras creencias, que para no crear conflicto, que para no crear situaciones difíciles, entonces es mejor utilizar un lenguaje neutro que no permita de un lado o del otro tomar control de las libertades o de la forma de pensar o que no influencia. A otras personas haciendo proselitismo del pensamiento religioso de quien dirige sin embargo estos poderes cuando entran y toman el control lo que hacen justamente es controlar el sistema educativo y a través del sistema educativo con sus instruidos maestros de la política controlando la educación introducen pensamientos y por supuesto eh, posiciones que coactan la libertad de las personas y finalmente nos llevan a perder esas libertades. Hace un momento solamente he estado comentando de que nuestra libertad no se debería poner en tela de juicio. Y algunas personas en el Facebook me comentan y dicen, wow, no sabía que en el Perú eh, no había libertades. Bueno, les quiero comentar a los que no están aquí, a los que no viven en el Perú, a los que no se enteran que la prensa en el Perú, desde que entró el señor Castillo, está siendo muy controlada. Sucedió en Ecuador, sucedió en Bolivia, sucedió en Chile en el tiempo de Allende, sucede en Argentina con kirchner No te parezca raro que también suceda en el Perú. La libertad de opinión está siendo cuestionada de una manera totalmente injusta. Es decir, no se quiere que alguien opine desde la prensa o desde un pensamiento distinto, diferente al pensamiento del gobierno y, por supuesto, de sus intereses. He allí justamente el problema, que esto no comienza, no comienza o no comenzó de una manera totalitaria generalmente sucede de manera paulatina y, por supuesto, poco a poco, como decimos nosotros, así como normalmente lo hacen estos poderes, porque lo que ellos quieren es justamente eh, el dominio total del pensamiento social y religioso en las comunidades. Dicho esto, entonces nos encontramos nosotros en una situación justamente en la que o nosotros mismos nos ponemos a pelear nuestra libertad, a mantenernos del lado de la verdad, o simplemente comenzamos a darle lugar a todos aquellos que quieren controlar nuestro pensamiento religioso y, por supuesto, quieren hacer de él su bastión para poder controlar nuestras conciencias. Más de uno me ha preguntado en algunas ocasiones si en el Perú se podría en algún momento perder las libertades. Bueno, les cuento que para los que no están aquí, para los que no viven aquí, para los que creen que no es posible eh, que eso suceda en el Perú, aquí nosotros estamos recibiendo las consecuencias de un gobierno comunista que está tomando control de nuestra economía primero. Ahora vamos a ir por la reforma agraria, luego viene la reforma de la prensa, y viene luego la reforma del, de, de la economía como tal. Y luego viene la reforma educativa. Y luego viene la reforma de aquí, de allá, de esto y del otro. No te sorprendas que dentro de muy poco tú también tengas una reforma del pensamiento religioso que hay que hay que controlar. Y ellos lo que quieren es eso, controlar. Hoy día estuve en una marcha donde la gente habla de libertad. ¿Y por qué habla de libertad? Porque ya conocen los pensamientos y la doctrina del comunismo. Algunos están muy adormecidos hablando de que el profesor, la persona que no sabe, es una persona sencilla, humilde, no nos interesa la persona, nos interesa cuál es su doctrina. Porque de algún modo, en algún momento, su doctrina es la que finalmente va a poner en práctica. Hemos tenido un cambio de gabinete y parece que este pensamiento de cambiarlo nos quiere mostrar que aparentemente el gobierno está tomando una nueva dirección respecto a su política. No, es más de lo mismo. Solamente que han puesto personas menos cuestionables menos criticables, menos personas que podrían ser motivo de mofa o simplemente de algún juicio político y también penal o judicial que pueda obstaculizar los propósitos que tiene. Decía un amigo hoy día en la marcha que las cosas que están haciendo las están haciendo tan rápido y la población está cayendo en el engaño de que ellos están trabajando por la población, que finalmente están consiguiendo cierto apoyo a todas sus políticas, políticas retrógradas, en la economía, en la educación, en todo lo que nosotros conocemos muy bien, cómo lo hacen, porque ya lo hicieron en el Perú dos veces y lo hacen también en otros países que ustedes y yo ya conocemos que está de más nombrarlo. Pero ¿por qué es importante que nosotros hablemos de la libertad religiosa en este programa? En primer lugar, porque nosotros somos un país laico. Aquí creemos en Dios. Para nosotros, si bien es cierto, la religión no juega un papel importante en nuestra salvación, la religión juega un papel importante en la transmisión del mensaje de la palabra de Dios en las congregaciones, en las organizaciones, hacia las familias. La religión de alguna manera ha contribuido a la sociedad en gran manera para poder evitar situaciones tan terribles como el, el homicidio, el suicidio, la violencia. El pensamiento cristiano es contra la violencia. El pensamiento cristiano es anticomunista porque no le gusta que alguien determine qué es lo que tiene que creer, pensar o querer. Entonces, bajo ese concepto, tenemos que entender de que estamos en una situación en peligro. Es decir, vamos en camino a. Yo sé que algunos me han comentado allí, oye, no sabía que en el Perú eh, eh, estaban todos eran esclavos. Tú te puedes burlar si tú quieres. Pero te voy a comentar algo. Si tú hablas algo en contra de alguien en el Facebook y ese alguien o algo es cuestionado por ese sistema, automáticamente te cortan por 30 días, no puedes opinar, no puedes divergir, no puedes pensar diferente. Si eso sucede con respecto a información común, referido a grupos minoritarios que a veces uno por, simplemente porque quiere comentar, comenta, son cortados, son prohibidos. Entonces no te sorprenda de que este pensamiento prohibitivo para ese acto divergente, ese, ese, ese pensamiento que no está de acuerdo con ellos, no te sorprenda que poco a poco quieran controlar todos los sistemas de tal modo que finalmente se vuelva un país totalitario referente a los puntos que ellos quieren controlar y sobre todo la libertad religiosa. A través de los años, nosotros hemos aprendido que la libertad solamente se sostiene con la verdad. Y hay un texto en la Biblia que Jesucristo mismo refirió cuando habló acerca de la libertad. Dijo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tú eres libre porque conoces la verdad, es porque realmente te interesaste en que la verdad te pueda liberar. La verdad de Cristo, la verdad de la economía, la verdad social, la verdad religiosa, eclesial. Si tú realmente tienes interés en que tu vida o tu mente pueda comprender la realidad de las cosas es importante que tú conozcas no simplemente opines de algo que no sabes hay muchas personas que se dejan llevar por las noticias generalmente escuchan una noticia y ya la dan por sentada incluso en las noticias se atreve a decir podría ser podría pasar y muchas veces ese podría pasa desapercibido y se dice ya pasó ya sucedió Aquí sí lo decimos, que con este gobierno podríamos en corto tiempo no tener las libertades que deberíamos tener. Tú me dirás, no, pero sí he visto al presidente orando en su casa, que estaba pidiéndole a Dios bendición por su comida. Eso es el presidente, esa es la persona. Pero su política escrita dentro de su partido, el partido que lo llevó al gobierno, Dice claramente que el concepto de la religión no está contemplado para ellos como una opción. ¿Por qué? Porque es el opio del pueblo. En otras palabras, es dañino para el pueblo ser religioso. La revolución tiene que tener gente con convicción, dicen ellos. Pero no convicción religiosa, sino convicción de, pa de país, de partido. Esas convicciones que ellos predican no son otra cosa más que humo, hojarasca, porque ya ven ustedes lo que pasa cuando llegan al poder. Cada uno quiere sacar agua para su molino. Cada uno busca sus propios intereses. El cambio de gabinete, ustedes creen que simplemente se ha hecho porque, oh, tengo que cambiar de gabinete porque necesito gente más preparada. No, es para evitar la vacancia y terminar fuera del Estado porque ellos saben perfectamente que en el Perú las libertades deben ser respetadas, pero no solamente respetadas como tal, tienen que ser respetadas por el ciudadano, deben ser respetadas por el gobernante, y deben ser garantizadas de que en el país donde hay una constitución que dice que las libertades no pueden ser conculcadas, el presidente debe promover todo aquello que tenga que ver con la libertad de conciencia, porque realmente creer en Dios ha sido, para muchos de nosotros, la salvación de nuestras vidas. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué muchas personas que participan en política, por qué muchas personas que participan como líderes en una comunidad, son personas que no prosperan? porque no hablan con la verdad. Y el tema aquí es que la libertad religiosa está interconectada íntimamente con la verdad. ¿Por qué estos señores no pueden ni podrán tener éxito en sus vidas? ¿Por qué estos señores van a actuar en cierto tiempo simplemente? Porque eso se va a terminar y no van a poder ser sostenibles porque entre ellos mismos se mienten y la mentira te esclaviza, la mentira te introduce en un callejón sin salida, en un lugar oscuro, de donde solamente saldrás para dar juicio de aquello que hiciste mal. Muchas personas cuando hablan, hablamos de libertad, dicen, pero si yo tengo libertad, yo te voy a preguntar, ¿cuánto ganas tú? ¿Ganas de acuerdo a tu talento? ¿Ganas de acuerdo a la capacidad que tienes para poder desarrollar tu proyecto de la manera más rápida y más efectiva? Ah, no, no, no, yo soy nombrado y como nombrado yo tengo ya mi sueldo seguro. Por tanto, ya no produzco tanto como producía cuando tenía que ganarme el puesto porque era mi decisión. Eso es libertad. Tener la capacidad, la decisión de hacer o no hacer algo. Y si tengo éxito, será mi premio. Si tengo fracaso, será mi premio también contrario, por supuesto, a lo correcto. Bajo este pensamiento, mis queridos amigos, es como nosotros debemos entender la libertad, pero la libertad de conciencia, la libertad religiosa, como un pilar en nuestras vidas. No podemos nosotros vivir sin libertad religiosa. Todos los grupos religiosos, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a las pautas que ha recibido, tanto de su pastor como su líder laico o su mentor, debe escudriñar en las escrituras para saber qué cosa dice las escrituras al respecto. Entonces, así puede abrirse campo al pensamiento analítico y a buscar conclusiones que le permitan finalmente entender de que las libertades del hombre son libertades que no se pueden someter, ni negociar, ni tampoco entregar en manos de nadie, porque la libertad es solamente tuya. Este concepto de particularidad respecto a la opinión, respecto al pensamiento, no es un pensamiento mío, es un pensamiento que ha corrido hace muchos años. Todas las personas sabemos que que tenemos libertad de opinión y de conciencia cada vez que nosotros cumplimos una edad suficiente o simplemente hemos logrado la mayoría de edad. Por eso es importante lo que yo decía hoy en la marcha, que las libertades no pueden ser conculcadas por nadie. No pueden ser pisoteadas, tu libertad no puede ser puesta en tela de juicio, porque nadie más que tú tiene la responsabilidad de dar cuenta de lo que está pasando con la vida, con la, la ética, la moral, aquello que tú has construido a través de los años, y por supuesto, tu libertad. Nada mejor que ser libres, nada más grande que tener libertad, para poder elegir, para poder no elegir, para poder decidir, para poder no decidir, para poder informarte. Hay muchos que hablan de la religión como si fuera una situación realmente, no, ustedes dicen eso simplemente porque ustedes son personas seguramente que actúan indebidamente. Y cuando el Estado vaya a controlar sus congregaciones, sus iglesias, generalmente lo que van a querer encontrar, ustedes no le van a poder dar o no le van a querer dar la posibilidad de que la persona opine respecto a eso. Y lastimosamente, cuando nosotros hablamos de libertades religiosas, tenemos que hablar del pensamiento religioso que todos podemos tener o que queremos tener si es que realmente somos personas que buscamos el bienestar de las familias. El pensamiento religioso es un pensamiento que todos podemos ejercer. ¿Por qué tiene que ser el Estado el que determine en mí en quién debo creer? ¿Por qué tiene que ser el Estado el que me diga a mí eh, a, a, a qué Dios le debo adorar? Bueno, quiero que ustedes sepan que justamente estamos nosotros en una situación muy parecida a la que ustedes podrían, quién sabe, darse cuenta, por ejemplo, por ejemplo, eh, en, eh, estoy en este momento siendo contactado por un amigo que también tiene este conocimiento respecto a, al pensamiento religioso y a las libertades, este... Ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, miren, miren un caso interesante que está pasando en el mundo. ¿ah? Uno de ellos, especialmente eh, eh, respecto a, a la pandemia. En este momento, tú puedes entrar a un avión. Tú te puedes sentar en un avión y puedes, si tú quieres, viajar junto a 245, 250 personas sentados uno al lado del otro sin ningún problema. Sin embargo, incluso puedes ir al estadio, incluso puedes ir al cine. Eres libre para poder irte a esos lugares. Pero ¿sabe qué cosa? No eres libre. No puedes ir a la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Quién está impulsando este pensamiento de que tú no puedes ir a la iglesia? ¿Por qué razón se está impulsando ese pensamiento? Y si ya tú puedes ir y viajar en un avión, o ya tú puedes participar este, en, en, en, otros, en, otros, eh, en otros momentos de reunión como los que existen en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. porque tú no puedes entonces reunirte en tu congregación? Yo lo dije el otro día, lo dije a mi anciano, a mi primer anciano de mi iglesia, reunámonos. ¿Por qué no nos juntamos? Reunámonos en la iglesia, adoremos a nuestro Dios, no podemos nosotros estar este, eh, obedeciendo a quienes están limitando nuestra libertad, la libertad de conciencia, es un asunto totalmente personal, nadie debe ni puede conculcar ese principio o ese privilegio que tú tienes de poder Adorar y creer en el Dios que tú quieres. Y lastimosamente el comunismo ha tomado control en ese sentido del pensamiento religioso y quiere imponer una manera de pensar de que la religión es el opio del pueblo, que la religión no puede ser libre y que los que quieran realmente adorar a un Dios tiene que ser con el permiso y la, y la venia del Estado o del gobierno eso no puede suceder. Quiero dar la bienvenida a mi tocayo, Boris, eh, le digo Pierre, pero él es Boris también, Aronate, teólogo, filósofo. Y qué bueno que Hola. nos visite hoy, Pierre. Y estamos hablando acerca de eso porque en realidad en el Perú, aunque usted no lo crea, aunque usted diga, eso no va a pasar en el Perú. En el Perú sí hay libertad religiosa. Un momento. Escúchame bien. Hay lugares donde no se pueden reunir. Mira, al estadio se puede ir. Se puede viajar en avión. Se puede ir al cine. Yo acabo de estar en una reunión eh, pública, este, política, eh, eh, en una plaza. Estábamos todos juntos. Pero la iglesia no. Y tú me vas a decir a mí que hay libertad. El mundo está peleando en contra del pensamiento religioso. Y ese pensamiento religioso de libertad está siendo conculcado y tú no te estás dando cuenta. Y eso es lo peor. Dentro de poco, incluso no vas a poder ni comprar, no vas a poder ni vender yo te voy a contar, ya que estás aquí, este, vamos a pedirte que saludes a nuestra audiencia, a mi querido Pierre, ya que estás aquí presente, bienvenido, y saludos también a Miguel Recalde de Estados Unidos que nos está escribiendo, a Daniel Muyzaca que también nos está escribiendo en diferentes lugares, y a todos los que nos están visitando en el Facebook y que están siguiendo la transmisión el día de hoy, que por supuesto los viernes estamos hablando de libertades. Tu saludo, mi querido amigo, a toda nuestra audiencia, y bienvenido a esta reunión. Buenas noches a todos los que están en Aquí en el Zoom, para mí es un honor y un placer otra vez estar con ustedes. Y gracias, este, Boris, por darme la entrada a la, a la conversación. Es un tema muy interesante, es un tema largo y importante también para todos nosotros, que somos también seres espirituales. Es muy importante. Por supuesto. Por supuesto. Buenas noches. Y justamente hablábamos hoy día con mi amigo Alfonso acerca de que tú no puedes, tú no debes intervenir en el pensamiento espiritual de una persona. Entonces decíamos que podemos estar en diferentes lugares, podemos reunirnos, viajar en un avión, podemos estar en una, en una tienda juntos, pero no podemos estar dentro de la iglesia juntos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es tu pensar, mi querido Pierre? Coméntanos un poco acerca de esto que estoy comentando en el programa de hoy. Adelante. Bueno, esto es, eh, esto es una parte también del plan, del plan globalista, de las élites que están ahora eh, haciendo un reseteo mundial. Eh, la destrucción de la fe es importantísima. La fe nos da libertad de conciencia y a ellos no les conviene, a ellos no les interesa, a los, lo que les interesa a ellos es esclavizarnos mentalmente, no tener a nadie... Que esté delante de nosotros y que nos muerte el camino, sino ser ellos, estas élites, las que nos muestren el camino, ser ellos quienes reemplacen a Dios. Por lo tanto, matar la parte espiritual del ser humano eh, para ellos es importantísima. Eh, Dios nos ha creado para Él y por lo tanto, nosotros necesitamos tener, tanto Él como nosotros, una relación personal, directa, de amigo a amigo, de, de padre a hijo, y al cortarnos esa. Ese lazo que damos nosotros desamparados huérfanos de la principal fuente de sabiduría y de fuerza espiritual que es Dios. Por lo tanto, es, es necesario cerrar los templos, es necesario cerrar todo con muchos pretextos, en este caso la pandemia, como ustedes bien lo han visto, quitarnos todas nuestras tradiciones también, me refiero a, a todas las que tengamos, las culturales, religiosas, punto, sociales, todas aquellas que, todas. que en las cuales las, en ellos este se caso, encuentran un obstáculo para poder imponer sus ideas. En este caso lo que es eh, la, religios la religiosidad personal, eh, pues a ellos no les interesa ya esa sociabilidad donde la gente se pueda reunir y pueda comentar lo que estamos en este momento nosotros conversando, eh, comenzar a dialogar y a despertar conciencias no para ellos no es Útil. Así que eh, nos cortan esta, esta manera, esta forma de reunirnos eh, todos en nuestros templos, ¿no? Una cosa interesante que, que muchas veces no se toma en cuenta es que eh, en, en los colegios o incluso ¿eh? en países como Estados Unidos, eh, conozco el caso y salió en las noticias a nivel mundial de una niña que fue acusada eh, por su maestra por hacer una oración con una niña musulmana para orar para la bendición de los alimentos en la mesa, cuando, en la hora del recreo en la escuela. Estos conceptos no son otra cosa más que un sistema de control. Y mis queridos amigos que están escuchando aquí, que son peruanos y que creen que este gobierno comunista que ha ingresado y ha tomado el poder, que aparentemente cuando Castillo estaba orando en su casa, bendiciendo los alimentos. ¡Uy! Dijeron, él es cristiano, vamos a votar por él. Así como a los tontos, porque somos eso, tontos. Nos engañan, así engañaron a miles que hoy se arrepienten. Y pronto podrán arrepentirse peor, ¿por qué? Porque la doctrina del comunismo es contrario a la religiosidad, es contrario a la espiritualidad, es contrario al libre pensamiento, es contrario al que tú puedas pensar en qué Dios y a qué persona en el universo o donde tú quieras puedas adorar. Y eso es justamente la razón por la cual nosotros estamos eh, enseñando. Pero alguien me dirá, oye Boris, pero tú estás exagerando, eso no va a pasar, mira en Argentina, mira en Bolivia, hay libertades. Es cierto, hay ciertas libertades. No te olvides que el enemigo de Dios no trabaja de manera drástica muchas veces. No trabaja llevándote a la cárcel, sino comienza de a poquito en las escuelas, con nuestros niños. Hace 20 años atrás... Nadie hablaba acerca de, fam de las famosas eh, orientaciones sexuales que hoy son casi un, una, un tema que se conversa en cada lugar. No te sorprenda que dentro de poco eh, la autorización del aborto eh, y, y, y el, la famosa libertad para poder elegir el sexo que tú quieras, para poder adoptar niños, que no vamos a comentar el día de hoy. Estoy simplemente mencionándolo para que veas cómo de manera sigilosa se va metiendo dentro de la sociedad, se está metiendo dentro de las familias, y estas comienzan a controlar el pensamiento libre de, que, de cada ser humano. Y estos, estas formas de introducirse dentro del pensamiento libre comienzan a, a, a restringir las libertades nuestras, la de nuestros hijos. Mira, yo recuerdo, no sé si tú escuchaste cuando, cuando Chávez dijo que todos los jóvenes menores de 15 años pertenecen al Estado, no tienen la libertad de poder decir yo quiero estudiar tal o cual cosa, así que por tanto el Estado les va a decir a ustedes que tienen que estudiar, porque ustedes se tienen que preparar para las profesiones que el Estado va a necesitar para poder entrar en el desarrollo. Y bueno, los jóvenes terminaron en los basureros Terminaron en, la, este, en los restaurantes esperando a alguien que tire los, los, los huesos de los pollos, de los pollos a la brasa o de las comidas que tiraban y que sobraban en los basureros. Así es como destruyen tu espiritualidad y te llevan al caos, al cautiverio. Que tu pensamiento no sea el pensamiento tuyo, sino el pensamiento de ellos. ¿Qué puedes comentar tú, mi querido Pierre, respecto de este tema? tendríamos que recurrir a la Biblia, eh, que también, aunque muchos lo niegan, también es un libro histórico. Y podríamos ver eh, los sufrimientos del pueblo judío. Eh, el pueblo judío fue sometido por muchos imperios y también fue esclavizado, por supuesto. Y todo este, este proceso eh, los llevó a perderse. Lo digo claramente a perderse en la fe. ¿Por qué? Porque no fueron el pueblo de sacerdotes que Dios les pidió. ¿Qué quiero decir con esto? Dios a nosotros nos sigue diciendo, conoce mi palabra, conoce mi doctrina, escucha lo que te aconsejo, haz lo que te pido, para que puedas soportar todo sufrimiento y toda prueba que tengas en este mundo. Lamentablemente, nosotros no somos personas que buscamos a Dios. Dios siempre está cerca de nosotros y por distintos medios trata de acercarse a cada uno de nosotros, pero siempre lo rechazamos de una u otra manera o lo postergamos. ¿Qué quiero decir con esto? Igual nosotros, cuando pasamos las pruebas, en este caso, como lo pasó Venezuela, como lo está pasando Perú, pero como nos han quitado la formación humana, la formación religiosa, la formación espiritual, nosotros no sabemos reconocer a Dios, incluso en el sufrimiento. Por eso se pierde la fe. Y entonces el comunismo te dice, ¿ya ves lo que estás pasando? ¿Dónde está tu Dios? Dios no existe. Hubiera, ¿Tú crees que si Dios existiera, permitiría que pases lo que estás viviendo ahora? Entonces, como tú no sabes responder, como tú no conoces a Dios, como tú no entendiste lo que Dios quiere de ti y espera de ti en las pruebas, pierdes la fe. Entonces, eh, eso nos destruye. Y eso pasa con muchos jóvenes ahora que se han hecho comunistas, porque justamente les han dicho eso en, el, en su pueblo. ¿Dónde está Dios? Mira cómo estás olvidado. Mira que no eres nadie. Mira que no se acuerdan de ti, tus hermanos. Y eso no es así. Entonces, esto es un tema por supuesto largo, pero esto es lo que nos lleva el comunismo, el comunismo ateo, a quitarnos a Dios de nuestro corazón y de nuestra alma. Incluso lo van a hacer de otros medios también, a través de medios médicos. esto es un tema también importantísimo, ojalá podamos un día conversarlo, acerca de las vacunas que se van a inocular y que van a poder manejarnos a nosotros, quitándonos eh, la espiritualidad. ¿no? Este es un tema muy... muy y tú muy, lo sabes, mira, por ejemplo, en el caso de que las personas no podían enterrar a sus muertos, su pretexto de que estaban, eran personas contaminantes, los que habían muerto sí, supuestamente claro. por el covid Sí. Muchas personas lloraban a sus seres amados y sí. su cultura religiosa fue totalmente destruida porque sí. ellos no podían ir y reclamar el cuerpo de un ser amado para poder darle lo que ellos conocen dentro de la, de la religiosidad social, no la cristiana sepultura. En realidad estos movimientos no les interesa, no les interesa qué es lo que tú crees. ¿Qué es lo que tú quieres creer? A ellos lo que les interesa es el control de tu conciencia. mis queridos amigos, en realidad, aparentemente muchos de ustedes de repente están diciendo, estos están, son extremistas. Boris Darmon con Boris Aronategui, eh, dos nombres de Boris, están locos, que están pensando de una manera totalmente extrema. ¿Qué será lo que están diciendo? Por si acaso los dos hemos estudiado teología y conocemos un poco la historia en el pasado. Yo el otro día les he recomendado a algunos de ustedes el libro El Conflicto de los Siglos o El Gran Conflicto. Lean ustedes lo que pasó en la Edad Media, lo que pasó con el pueblo de Israel. Y acaba de mencionar Boris Arunategui, el caso de Israel cuando estuvieron en la esclavitud de Egipto. Los escritores dicen que el pensamiento de Dios había sido quitado completamente de sus conciencias. Tanto así, que cuando Dios envió a Moisés a presentarse en, de, delante del, del pueblo de Israel y Moisés fue a hablar con sus líderes, tuvo que presentarse como el gran Yo Soy, como aquel Dios que no tenía nombre, como aquel Dios que existía por sí mismo y tuvo que utilizar la magia para que poder llamar la atención a una mente totalmente obnubilada referente a la espiritualidad. Convirtió una vara en una serpiente para llamar la atención de aquellos a quienes les quería enseñar una vez más, que por cuatro generaciones, 450 años de esclavitud, no habían escuchado el nombre de Dios. No te sorprendan, mi querido amigo que me estás escuchando, que tus hijos, los que ni siquiera les interesa el pensamiento religioso, hoy en día ni siquiera tengan un espacio de tiempo para pensar quién es Dios, de dónde vienen, para qué están aquí, qué objetivo uh -huh. tienen en la vida. Muchos jóvenes hoy en día ni siquiera, por eso son fácilmente llevados por estos Así. movimientos extremistas, sobre corrientes del desconocimiento del, de, de lo espiritual. Creen que el hombre simplemente es material, que es materia, que tiene que ver con la plata, con el desarrollo económico de la comunidad y listo. Que la, la vida del hombre es tener dinero, tener posici, posesiones y suficiente. Hay una área en la, en la cual el hombre necesita desarrollarse y dice claramente que la verdadera educación es... Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Sí. Cuando el comunismo quiere controlar, quiere, quiere manipular la educación, es justamente lo que hace es dejar de lado el pensamiento religioso espiritual e imponer sus pensamientos totalmente ateos, como lo menciona nuestro amigo eh, Boris, justamente imponer pensamientos ateos en la mente de nuestros niños. Ese cuento de que nosotros queremos reformar la educación, no, no es otra cosa más que instruir para el comunismo a nuestros niños. Lastimosamente, el pensamiento humano, por naturaleza, por naturaleza, lo podemos ver entre los cubanos, que a pesar de 62 años de sometimiento, por ahí, en la casa, en la cocina, en la huerta, en la pobreza, en su desesperación de no poder hacer nada, levantan los ojos y dicen Dios mío, ayúdanos, porque el hombre tiene dentro de sí ese espíritu que lo conecta, ese alma que lo conecta con su Dios, ese Dios que le da la vida todos los días, que le concede el privilegio de poder existir, nadie podrá luchar contra eso porque está en nuestros genes el saber que fuimos hechos a imagen y semejanza del todopoderoso Dios creador. Y si estamos viviendo estas circunstancias, si estamos experimentando la tristeza que estamos experimentando, mi querido Boris Arunategui, es realmente porque un día nuestros primeros padres tomaron el camino equivocado, caminaron el camino al pecado. yo quiero eh, comentarte de eso porque yo quiero que tú me comentes porque tú comenzaste hablando acerca de eso justamente dice la historia bíblica que cuando dios había creado al hombre dios le advirtió al hombre que había un ser que se había revelado contra su reino y el principio de dios era de todos los árboles del huerto podéis comer menos de este árbol no porque dios lo prohibía sino porque Dios quería que el hombre ejerciera la libertad que tenía de elegir a su creador. Claro. Pero el enemigo de Dios, como los mismos comunistas, ellos creen ser dioses, como tú lo mencionaste, y por eso quieren quitar al Dios eterno de la mente de los ciudadanos. Y es exactamente eso lo que hizo la serpiente, Satanás, cuando le dice a Eva, lo que pasa es que si comes de este fruto, dice la escritura, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Uh -huh. Esa tentación, esa proposición, tú puedes ser Dios, tú no necesitas de Dios, es la forma como estos extremistas comunistas llevan la conciencia de nuestros niños a través de esa famosa reforma educativa al pensamiento ateo de que tú no necesitas de Dios. Amplíanos, mi querido Boris, acerca de este tema que tú también conoces mucho y por supuesto tienes aquí la amplitud para poder opinar. Bueno, exactamente así es como Satanás nos separó de nuestro padre. Y el ser humano eh, perdió la ciencia infusa, el conocimiento de todo, que todo el universo. Empezamos en cero. Nos hicimos esclavos del demonio. Y el demonio nos fue mostrando poco a poco las cosas como a él le convenía Hoy, incluso en la Biblia está escrito, serán como dioses. Hoy el hombre hace experimentos humanos, hace experimentos que aún no son conocidos, pero que por otros medios ya tenemos un entendimiento de lo que está haciendo, eh, se han hecho bebés probetas, eh, se han hecho clonaciones, se juega, dicen por ahí a ser Dios, pero yo no lo diría tanto jugar, sino que ya el ser humano se cree Dios y ha desplazado a Dios. Esto es algo que nadie puede negarlo, esto lo podemos encontrar en internet, de cualquier sitio, es, no son palabras de un par de locos aquí, sino son cosas reales. Eh, el mundo se ha alejado demasiado de Dios. Y por eso, incluso los médicos, como bien decía Boris, ¿no? eh, dígame usted si un médico piensa que un ser humano en este momento es un ser valioso. Para muchos eh, galenos somos como un auto. Eh, se murió la máquina y se murió y no hay, ningún, no hay nada más que hacer. Ya no se pelea por salvar la vida. Ya no se pelea hasta el último segundo en una operación. Hoy nos hemos vuelto muy fríos. Y tanto es así decías también anteriormente cuando nos engañaron con esto de la pandemia eh, llegaron a hacer que se cremen los cadáveres de las personas que fallecieron Dios mío, qué terrible es eso ahora todos sabemos hoy de que una persona fallecida ya no contagia entonces eso de que no nos permitieron recoger a nuestros eh, eh, parientes ya muertos en los hospitales porque la gente entraba con los síntomas del COVID, y de ahí tú no sabías si salía vivo o si salía muerto. Algunos salieron con vida, muy pocos, la mayoría no salió, salió muerto, ¿no? Revisaban eh, a la gente, eh, uno llegaba hasta el hospital, le dejaba a la persona en la puerta y ahí era su último Dios. Y sin embargo, vemos ahora que nos engañaron. La persona muerta no contagia. Evitaron los sepelios, los velorios. El ser eh, estos, estos, estos tremendos hombres malos, malvados, nos quitaron el, el, el momento de poder darle el último adiós a nuestros, a nuestros parientes y amigos. No el reconocimiento funerales. del Dios dador de la vida, el reconocimiento del privilegio de vivir, que no, si no, bien no, es no, cierto cuando alguien pierde la vida, lo que hacemos es agradecer a Dios por el tiempo que tuvo para vivir, con estar. nosotros y estuvo con nosotros exactamente y que nos dio a nosotros para estar con esa persona no pudimos hacerlo y mucha gente lo que más me llamó la atención es que el ser humano se acostumbra rápido a estas cosas y entonces la gente yo escuchaba decir en las calles bueno le tocó bueno se murió nos volvimos fríos hoy la gente no sé seguro nos ha pasado todos a nosotros a mí sí personas que he visto hace pocos días bueno eso fue hace unos meses de repente, ¿qué fue del señor que vivía aquí? Se murió. ¿Qué? Pero si lo vi hace 15 días, le dio COVID y padeció. ¿Y qué fue el otro amigo y el otro? Y por todo lado la gente desaparecía. Pero la gente lo tomaba como algo ya normal. Bueno, le tocó, se fue, sí. Entonces, ¿dónde estaba el dolor a las personas? ¿Dónde estaba? Pues es, es como que se murió un ese perro, sentimiento, perdóname. Ese sentimiento de adhesión que había con la persona cuando se estaba viva, esa relación que había con los seres humanos como hijos de Dios, Así es. Así esa es. sociedad unida dentro del grupo religioso, de la creencia. No, no, eso, eso, perdón, no, perdón, Boris, eso nos descubrió que no estamos hermanados, que no nos sentimos hermanos uno del otro. Porque si falleció un vecino o un amigo que supuestamente era amigo y no nos dolió, entonces no hubo un sentimiento. Es más, no hubo otra cosa que es el amor. Entonces, esta, esta pandemia también nos ha quitado la máscara, la careta, para mostrarnos quiénes somos como sociedad ahora y el, dano, el daño que nos han hecho hasta ahora. Y por eso hoy es mucho más importante, Boris, eh, en nuestras iglesias, trabajar más con las personas. Ahora, nosotros daremos cuenta, Dios, de lo que Dios nos ha enseñado a nosotros y nos ha pedido a nosotros. Y eso lo tengo yo bien claro como tú, seguramente, de que tenemos que trabajar más, porque eh, las personas se están perdiendo, las almas se están perdiendo. Satanás cada vez gana más la batalla y se burla más de Dios. Y nosotros, que estamos en medio de esta batalla, la estamos también sintiendo que la perdemos, que se nos va de las manos. Yo eh, todo, todo seguro que tú y yo estamos todo el tiempo, todo el día, con nuestras familias, con nuestros amigos, conversando de estos temas, y muchos de ellos quizás no hacen oídos sordos. Un amigo me recordó una, un, un, un pasaje bíblico y me dijo, ya no insistas, me dijo, no tires eh, piedras preciosas a los cerdos, como dice la Biblia. no Hay gente que ya creo que ha cerrado su corazón a Dios. Y entonces, a mí me duele y a mí todavía me sigue doliendo que haya personas que no puedan abrir su corazón a Dios o quieran escuchar a Dios. Entonces, bueno, eh, no nos queda el más tema, que seguir. seguir es tema importante cosas. que tú has tocado y vamos a ir concluyendo. Nos quedan tres, cuatro minutos perfecto más para perfecto terminar. Y perfecto. Eh, la escritura, tú mencionaste algo interesante que dices que la pandemia de alguna manera nos, nos hizo mostrar a nosotros mismos que no estamos tan hermanados y es una gran verdad y voy a tomar ese tema para terminar en el concepto de la libertad del conocimiento de la palabra de Dios. Yo leía hace un momento cuando comencé la alocución que dice Jesús y Jesús dijo si por permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará Amén. libres. Muchas de las personas hoy en día no conocen la verdad y no conocen la verdad sencillamente porque no les interesa conocer a Dios, conocer su palabra. Ya lo decía Dios en el pasado con Israel, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. es el conocimiento el que produce la fe, es el conocimiento, el oír la palabra de Dios, dices su palabra el que produce la fe en el corazón del hombre. Es el conocimiento de Dios el que traduce las promesas en esperanza y las esperanzas en fe. Y esa fe puesta en Dios no debe ser pisoteada, no debe ser conculcada, no puede ser prohibida por nadie, sino debe ser defendida porque esa es lo único que sostendrá tu existencia ahora, cuando mueras, y el día de la resurrección, cuando Dios instaure el reino eterno para todo aquel que cree en su hijo Jesucristo. Que la libertad Amén. de Amén. su palabra y el conocimiento de su hijo Jesucristo pueda ayudarnos a ti y a mí a defender nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de conciencia, y no permitas ningún estado ningún gobierno ningún partido político ni ninguna corriente pueda poner a tus hijos en peligro de dejar de creer en el dios todopoderoso vamos a escuchar las palabras de despedida de mi amigo eh, pierre boris arrunate esta noche y luego yo terminaré con las palabras finales adelante pierre para todos eh, aquellos que que nos escuchen eh... Por eso es importante en el Perú y en todos los países donde el comunismo está ya a punto de hacerse de poder por completo, salir a las calles a luchar. Por eso, por la libertad, porque no podemos permitir que nos esclavicen. Nosotros somos un país libre y sobre todo un paraíso espiritual, abierto a las religiones. El ser humano necesita a Dios y no podemos permitir que nos quiten al Ser Supremo, que es nuestro Padre Dios. Por eso es importante que en la política entendamos bien qué es lo que estamos defendiendo. No solamente estamos defendiendo el trabajo, el pan diario, sino también el futuro de nuestros hijos, la libertad que van a tener todos ellos. Es importante que reflexionemos estas palabras para poder entender el contexto de estos días en los que estamos viviendo. Gracias, Boris. Es muy Muchas amable. gracias, pier Asimismo, queremos inducir a cada uno de ustedes a volver un momento en el día a pensar en el por qué y el para qué es que tú estás aquí. Dios te puso en esta tierra para ser testigo de la verdad que tú debes conocer en su palabra. Dios te dio este libro hermoso que a pesar de que es de color negro para muchos, tiene las grandes verdades, la sabiduría de Dios para con el hombre, a través de las edades. Y ojalá que un día, cuando tú escuches esta charla, de repente reflexiones y digas, ahora es el momento en el cual debo aprender a elegir al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, al Dios de la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Mis queridos amigos, este programa conversando contigo, no es otra cosa más que el deseo de llegar a tu corazón con información, con pensamientos libres, que si bien es cierto de repente no estás de acuerdo en alguna manera, analízalo, porque en algún momento tu corazón y tu mente te harán pensar de que Dios te creó para ser un libre pensador, para poder elegir libremente si quieres ser de él o quieres estar en contra de él. Pero la libertad debe ser defendida siempre por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Gracias, Pierre, por estar esta noche con Gracias, nosotros. Gracias, Boris. Y a todos nuestros amigos que nos han seguido desde Estados Unidos, a nuestros amigos que están todavía en el programa en vivo, un abrazo para ustedes. Este programa se llama Conversando Contigo con Boris Arno. Salimos a, al aire el próximo el próximo lunes nuevamente. Mañana, a las 10 y 30 de la mañana, tenemos un programa que se llama Tu Encuentro con Dios. Esperamos verte uh -huh. en Facebook Live a las 10 y 30 con este servidor. Nuevamente. Para todos ustedes, muy buenas noches, y un lindo fin de semana. Buenas noches. Chao. Chao. Chao. chao.